Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que le estáis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy os tengo un vídeo súper especial porque os voy a decir cómo podéis ganar dinero con Telegram hasta 500 dólares al mes o más dependiendo de vuestros canales, de vuestro trabajo. Se trata de que tengáis vosotros primero la aplicación de telegram que es gratuita la podéis descargar sin costo alguno y que os creéis un canal no solamente el perfil sino un canal y en los canales es donde nosotros vamos a poder generar ingresos evidentemente hay que crecer esos canales hay que darle vida a esos canales y luego nosotros vamos a poder cobrar dinero porque la gente se anuncie en nuestros canales es un proceso muy sencillo, puede ser en cualquier idioma y puede ser desde muy poquita cantidad de miembros en tu canal. Te lo voy a decir todo paso a paso y te voy a decir la aplicación con la que puedes generar estos ingresos y verás que es realmente sencillo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal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 Porque va a ser muy útil y te va a ayudar a generar esos ingresos. Y ahora sí, vamos a ver qué es esto de ganar dinero con Telegram. Antes de avanzar, vamos a ver un pequeño vistazo de lo que es Telegram. Mira, he puesto aquí crecimiento de Telegram y me dice que es una de las cinco aplicaciones más descargadas del mundo en, el, en lo que va del 2022. Una de las cinco más descargadas. Es una barbaridad. Tienen 700 millones de usuarios activos cada mes. 700 millones. Eso es increíble. Es una auténtica barbaridad. Además dicen que Telegram nunca ha pagado para publicar sus aplicaciones. Lo cual es verdad. Han llegado a 700 millones. Gracias a WhatsApp, <risa> ya sabes que hubo una caída por ahí en el 2021 y toda la gente se fue a Telegram, que es más seguro y te da muchísimas más prestaciones. Pero bueno, no queremos hablar de Telegram en sí mismo, sino del potencial que tú tienes con 700 millones de usuarios activos al mes. Esta gente ha aprovechado y van a hacer ya su publicidad, van a hacer publicidad. Seguramente habrás visto ya alguna publicidad. Si tienes un canal de Telegram, un grupo de Telegram, ya habrás visto publicidad. Pero ese es otro tema. Te voy a grabar otro vídeo en el cual vamos nosotros, simples mortales, a poder comprar anuncios en Telegram. Pero hoy vamos a ver cómo puedes ganar tú con tu canal. Mira, hay una página que se llama... telega.io telega.io no te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas entrar y mirarla tú te vas aquí a esta parte de arriba ves que dice advertiser nosotros no, no somos anunciantes somos channel owners ves, aquí está en azulito el advertiser y nosotros somos channel owners tenemos que darle aquí clic, tiene que estar en azulito si está en azulito, ves, se cambia a channel owner es decir, nosotros somos los dueños de nuestros canales o de nuestros bots. Si tienes un bot, también lo puedes monetizar. Podemos adicionar nuestros canales o nuestros bots. Ahora mismo tienen 70.000 anunciantes, es decir, 70.000 personas que ya están pagando su buen dinero para anunciarse aquí. Yo soy una de esas personas. Yo me anuncio en todo lo que se pueda anunciar uno. Bueno, pues hay 70.000 anunciantes. Y como es nuevo, tiene mucho espacio para crecer. Aquí dice... Que con dos simples y sencillas órdenes tú te puedes llevar hasta 500 dólares. Y que hay mil proyectos semanales para todos los canales. Vamos a ver cómo es esto. Porque evidentemente es fácil, pero no tan fácil. Están en Traspilot, Traspilot ya sabes que es una de las agencias de calificación más veraces y transparentes que hay ahora mismo. Y le dan una calificación súper alta. Vamos a ver cómo es esto. Dice, únete a nuestra, a nuestra creciente comunidad de dueños de canales. Todos los canales, cualquier canal. Mira, en español, la neurona intranquila. Encuentra los mejores estados para WhatsApp. La guía del novato para Telegram. Pokémon en árabe, en inglés. Da igual el idioma. Tú puedes ganar dinero. ¿Cuánto puedes ganar? Depende. Calcula el ingreso por placement. Ahora vamos a ver lo que es un placement en tu canal. Esto es, por ejemplo, los tópicos. Este es el tópico que más paga. Es el más carísimo de todos. Un canal de 50.000 usuarios o suscriptores en el tópico de Airdrops puede ganar, puede ganar hasta 5.684 dólares. Doy fe, doy fe porque yo estuve en el mundo de los icos hace tres años y yo contraté muchos canales de Airdrops. Para que me hicieran el trabajo de promoción. Y les pagué sus muy buenos dólares a esos canales. Pero ese es el más caro. Evidentemente no todos tenemos ese tipo de canal. Y no vamos a ganar ese dinero. Vamos a ver qué tipos de, o de nichos. Estrella drops. Arte y diseño. Belleza. Apuestas y juegos. Blogs. Libros. Audiolibros. Podcast. Negocios y startups. Autos y vehículos. Celebrities y lifestyle. Computadoras y ciencia, cripto, eventos y, eventos y cultura, hechos curiosos, directorio de canales y bots, de ganar dinero, de economía y financiero. Hay un montón. Tú puedes elegir el que tú quieras. Te creas un canal, lo creces y luego lo traes para acá. Por ejemplo, vamos a ver uno de Pets. Si tienes 50.000 suscriptores, 89 dólares por cada placement. Ahora hablaremos lo que es el placement. Vamos a suponer que no tienes 50.000, que tienes 20.000, 41. Vamos a suponer que acabas de empezar. ¿Puedes entrar con poquitos suscriptores? Sí puedes. El mínimo que aceptan es 100. Con 100 suscriptores tú ya puedes empezar a monetizar. ¿Cuánto? Puse un dólar. Un dólar por placement. Bueno, es un dólar en PETS. Pero vamos a suponer que es en marketing. Un dólar. En casi todos es así. Health. Un dólar. Dos 2.000. Y mira, sube a 3. Hay fluctuación. Fitness, 3. Hechos curiosos, mira, 5. Si haces uno de hechos curiosos, son 5. En lugar de 3 del resto de canales. Coches, 5. Hobbies, 3. Y así, tú aquí puedes ir mirando lo que cobran. ¿Ves? News Media, 4. Motivación y autodesarrollo, 2. Turismo y viajes, 4. Tú puedes verlo muy, muy sencillo. Y simplemente adicionas tu canal. Al catálogo y ya está. Retiros tres veces por semana. Tres veces y el mínimo porque eran 10 dólares o así. ¿Cuánto te pagan? Puedes retirar tres veces a la semana cuando tu cuenta alcance los 10 dólares. 10 dólares. Solo 10. Si tú tienes aquí un canal de 2000 personas, por ejemplo, en turismo, con tres órdenes ya puedes retirar. Y es muy fácil hacer las tres órdenes, preguntas y respuestas, aquí te ponen lo que puedes ganar Y le das adicionar canal, adicionamos Le pones tu email, te envían correo y eso es todo, no hay nada más que hacer Vamos a ponerlo ahora mismo, le damos a crear cuenta, así de fácil No me voy a suscribir a esto, ahora mismo lo cierro, voy a permitir las galletitas Y aquí dice mis canales y chats mis bots, ahora probablemente no me diga nada porque ves el código no lo tengo y mis ofertas especiales este es el correo Delega Io, tu acceso está listo, le damos clic y estamos contentos bla, bla, bla aquí me vienen los datos que te taparé y eso es todo, me voy a ir a confirmarlo bueno, esta es ya mi cuenta, ya una vez logueada y me pone todos en espera, en progreso, completado, draft cancelado, crear folders y eso es todo Tú es todo lo que tienes que hacer. Ya te llegarán a ti ofertas y tú dirás si sí o si no. Un placement en lo que es Telegram es el tiempo que tú tienes para poner un anuncio. Es como los shoutouts de Instagram, que tú tienes que mantener tu anuncio durante unas horas y luego quitarlo. Aquí es igual. Ese es un placement. Si tú tienes un placement de 12 horas, pues durante 12 horas tienes que tener... El anuncio ya se ha pineado, puesto en tu canal. Si tienes de 24 horas, pues 24 horas. Y hay algunos que son permanentes, puedes tenerlo permanente. Además puedes hacer más cositas si te vas aquí. Esto es para los advertisers. Pero tú eres channel owner. Y en channel owner puedes poner tus canales, tus chats, tus bots, ofertas especiales. Y luego ya vienen las finanzas y tal. Viene su programa de afiliados, que es muy interesante. Le voy a dar clic. Comparte tu enlace y gana dinero. Bienvenido al programa de afiliados de bla, bla, bla. Y gana tanto y eso es todo. Y ganar dinero es realmente sencillo con Telega. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Empieza creándote un canal. Crece tu canal. Mírate los que son más lucrativos. No cojas cualquier aleatorio. Tú eliges, ya sabes, te vas aquí y, vas y ves los canales más lucrativos. Y empiezas con ellos. Los de airdrops, por ejemplo, te voy a mostrar mi Telegram. ¿Ves? Aquí yo he puesto en el buscador airdrop y dentro de los airdrop ves que este canal, por ejemplo, tiene 100.000 suscriptores, 100.000. Este otro, 2 millones. 1 millón y medio. 1.600. 1 millón. 1 millón. 1 millón. Como ves, estos son tremendos, 900 40.000, este es chiquitito mira, 40.000 Este otro, 11.000 Hay un montón Pero el más pequeñito de los que yo he buscado aquí en AirDrop Si le pongo una S Será Airdrops y me van a cambiar los canales ¿Ves? Son otros canales Bueno, pues este tiene 11.000 Si yo me voy aquí y yo le pongo 9.000 por ejemplo 1.000 dólares, mil dólares Fácil y sencillo Te invito a que te crees un canal de Telegram A que lo crezcas Aunque sea un poquitito, con 100 ya puedes con SIN ya puedes empezar a monetizar. Te, te vengas aquí a esta plataforma y empieces a generar ingresos. Funciona. Créeme que funciona porque yo misma he pagado en esta plataforma y en otras para generar promoción. Y justamente yo la hice en AirDrops. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Que veas que cada vez tenemos más opciones para generar ingresos de una manera sencilla. De una manera que no nos va a quitar mucho tiempo De una manera que no va a necesitar que pongamos nuestra cara Que no va a necesitar que hagamos vídeos Que no va a necesitar que hagamos prácticamente nada Nuestro canal lo rellenamos Y a conseguir suscriptores Bueno marketer, eso es todo lo que te quería contar hoy Ponlo en marcha Te agradezco mucho el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te recuerdo que abajo te dejo los enlaces Por si quieres empezar a monetizar con mío. Y, y recuerda que este año, pase lo que pase Tiene que ser nuestro año